Hola amigos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del de verbo ser To be verb Y vamos a usar los siguientes pronombres personales para conjugar el verbo ser Yo soy Tú eres Él es Ella es Usted es nosotros o nosotras somos, ustedes son, ellos, ellas son. Muy bien, vamos a comenzar con yo. Yo soy doctor. I am a doctor. Yo soy doctor. Tú eres maestro o maestra. You are a teacher. Tú eres maestro o maestra. Continuamos con, él es piloto. He is a pilot. Él es piloto. Ella es enfermera. She is a nurse. Ella es enfermera. Usted es pintor. You are a painter. Usted es pintor. Siempre me gusta hacer énfasis que el usted es más formal. Nosotros somos hermanos. We are brothers. O nosotras somos hermanas. We are sisters. Una vez más decimos nosotros somos hermanos. O nosotras somos. Somos hermanas. Ustedes son estudiantes. You are students. Ustedes son estudiantes. Ellos son cantantes. They are singers. Ellos son cantantes. Y volvemos nuevamente a el primer para un nombre personal, yo soy doctor, donde comenzamos esta presentación. Bueno amigos, recuerden que este material lo pueden adquirir en eh, Teachers Pay Teachers, aquí abajo en la caja de descripción les dejo el enlace para que visiten la tienda virtual y puedan adquirir este material a un precio muy económico. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto amigos.